Tiene cargado la cantidad de agua de la que dispone cada familia de manera racionalizada Y que puede venir hasta usarlo completamente Lo coloca aquí, trae su, su cubeta y entonces puede llevarse la cantidad que tiene Miren miren qué, qué, qué, qué asunto, con cosas sencillas si hay voluntad política, se puede resolver muchas situaciones en nuestro país y principalmente en esos barrios, sectores vulnerables, que ahora con el tema del COVID, que ahora con el tema del mismo paso de la tormenta sí, Isaías, sí. están en una situación precaria. Y sí. lo principal es el tema de agua. Uno de los protocolos principales de, uh -huh. que manda la OPS, la OMS y los... Diferentes eh, eh, el Ministerio de salud pública, no solamente de República Dominicana, sino de, del mundo, es lavarse las manos con agua y jabón constantemente. Correcto. Pero si no tenemos agua, ¿con qué no vamos a lavar las manos? Con la saliva, ¿Es con agua. Algo tan básico. ¿Eh? Entonces, miren esta solución. Atención, Canela, atención, Siquio NG de la Rosa. Eh, Pónganse en contacto con Carolina Mejía Que es de su mismo partido Y hagan esa solución en el Barrio Azul En Oyelala eh, eh, eh, En Madrigal eh, En Madeja eh, En Vistalvalle, En esos sectores populares Y pongan esa solución Sin, sin, sin corrupción ¿eh? Hablen con esa empresa y, y que, que, que es una, una fundación sin fines de lucro Nature Power Búsquenla ahí en las redes, en internet o, o llamen a Carolina Mejía, si no tienen el teléfono de Carolina Mejía, me llaman que yo se lo doy, ¿Eh? esa es mi amiga, personal. Mira, eh, veloz, lamentablemente, cambiando de tema, eh, y, y de noticias, de una noticia tan bonita como la que acabamos sí. de dar de la alcaldesa Carolina Mejía eh, en, en Santo Domingo, eh, a una noticia de este joven eh, aparentemente me enviaron las imágenes, es en un asilo, donde una persona ya de mayor edad, eh, ya en condiciones un poco ya eh, limitantes eh, por su salud y su condición, eh, es maltratado por un joven de 19 años que está siendo investigado y con cargos. ¿eh? Este joven está siendo investigado y con cargos. Eh, no tenemos más información de la noticia, pero voy a investigar quién es el joven y qué cargo le van a, le van a, a, a, a, a poner. Porque mira, mira cómo ese joven... Eh, eh, primero, lanza el, el señor mayor, Dios mío señor, da, dame paz y paciencia, es un abuso es un abuso, ese señor tuvo una vida, ese señor entregó una vida, no lo conozco, pero hay que respetar a las personas mayores, miren como ese jovencito que deberían de y hacerle lo mismo miren, eh, de la forma que maltrata a este señor mayor de edad ¿eh? eso es un abuso un abuso, un señor prácticamente indefenso. Eh, me, me dolió mucho porque me recordó a mi padre que lamentablemente falleció de cáncer hace ya unos dos años y algo. Y, y, y, y las condiciones, era como un bebé que había que cuidarlo, ¿cómo tú lo vas a maltratar? O sea, yo me identifico que hubiese sido mi padre en las condiciones que estaba en sus últimos días, y que una persona le haga esto, uno pierde la cabeza, tú ves, y uno va y le da dos batazos a ese muchacho, lamentable, pero eh, eh, así es eh, la vida y tenemos que seguir eh, con nuestro mundo y saber que hay gente mala, gente buena, eh, gente que no merece ni siquiera el perdón de Dios. Miren, eh, cambiando de tema, Veloz, eh, esto fue en los Estados Unidos, en la frontera eh, mexicana, eh, eh, específicamente en la frontera que, que colinda con Arizona, en México y los Estados Unidos. Agentes federales descubrieron lo que describieron como quizás el túnel clandestino transfronterizo más sofisticado en la historia de los Estados Unidos. Tenemos las imágenes ahí, señor director. Esto es un túnel que parece eh, algo de película, eh, ni el cartel de los sapos, ni el señor de los sapos Ni nada de eso de narcotráfico Mira ese túnel, eso, eso parece como si fuera una habitación El túnel más sos, sos, eh, es? Sofisticado. sofisticado perdón, en la historia de los Estados Unidos Eso fue eh, encontrado por investigadores federales Este túnel tiene aproximadamente 1300 pies de largo Tres pies de ancho y cuatro pies de alto. Además, está equipado con un sistema de ventilación, líneas de agua, cableado eléctrico, sistema de rieles, refuerzos extensos, apuntalamiento mediante una técnica conocida por su uso común en sofisticados túneles. Bueno, pero Oye esto, los agentes especiales del Departamento de Investigación de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés, HSI, hallaron el túnel que aún no estaba terminado tras varios días excavando en el desierto cerca de la ciudad de Yuma, eso es Arizona. Por el momento no se reporta ninguna persona arrestada, e invest la investigación está abierta. Mira, estos túneles lo usan los eh, carteles, principalmente de las drogas, obviamente para transportar droga a los Estados Unidos y de allá para acá, eh, eh, eh, traer el dinero, pero también se usa para el tráfico de personas y de muchas ah, sí. cosas más. Por ahí se entra de todos los Estados Unidos. Moraleja. Donald Trump, gran vaina que tú hagas un muro, que gasta todos los cuartos muros. Cuando te lo están metiendo por la tierra. Digo, eh, eh, los túneles, perdón. Perdón, ¿eh? Donald Trump, tú sabes que tú eres mío. Donald Trump ve este programa, veloz, y lo manda a traducir. Déjame oh, decir. Sí. sí. Entonces, miren. eh Donald Trump, tú lo oyes con un afán del muro, que los otros días con, la, con, con, con, con una, una tormenta que hubo ahí en, en la frontera se, se llevó. Yo creo que Feliz Isaías, se llevó parte de, de, de, de, de, del muro. Miren, por más que Donald Trump quiera, le meten la droga por agua, por tierra eh, eh, eh, y por el muro también. Aérea. Pues, lamentablemente hay que decirlo, en esa parte Donald Trump tiene razón. Los delincuentes mexicanos, los delincuentes mexicanos, hay mexicanos que nos llenan de orgullo, de hecho yo soy loco con México, ayer puse la foto de mi México lindo y querido, yo he visitado México en muchas ocasiones y he disfrutado de sus playas, de su mariachi, de su eh, eh, cocina, de su comida, del deporte, yo amo a México. Ahora, igual que nosotros los dominicanos y otros países de Latinoamérica La corrupción, el narcotráfico está al tope Fíjense el, el, el, el, el, el cartel Jalisco Nueva Generación Como exhibió un batallón, un ejército de hombres uniformados Con armas de guerras, vehículos terreno, Y lo subieron a plataformas digitales O sea, es una realidad Y, y en, esa, en esa parte, en ese aspecto Donald Trump tiene razón, tiene razón, tiene razón, pero con todo el muro le hacen su tunelito y le meten su cosita por ahí, eso es así. Mira, ese muro de Donald Trump que es un muro que se lleva un gasto económico, unos 25 mil millones de dólares aproximadamente, eh, más 10 mil obreros, es algo que... En parte busca mitigar y mermar ese, sabemos que en México la situación de corrupción, la situación delincuencial, también el tráfico de droga es muy alto y pues precisamente Estados Unidos es el principal mercado eh, para Vamos a decir para ese país, porque es el, el del que estamos hablando, pero no es exclusivo de México. Entonces, Donald Trump, que desde su campaña electoral siempre fue parte importante y parte fuerte de su discurso. Ya su periodo va a terminar. El muro está en pleno proceso. No, no, no. De ¿Cómo hace? Espérate, velo. ¿Cómo que su periodo va a terminar? Su periodo 2016-2020. Pero el hombre puede, puede, puede reenganchar. No, claro que sí, oh. él, él puede hacerlo, va a haber elecciones, pero este periodo... Tú eres demócrata, ¿eh? ¿Dime? Tú eres demócrata, ¿eh? No, yo no soy partidista, Roberto, tú sabes. <risa> <risa> <risa> no, pero mira... Para concluir el comentario, eh, ese muro fue muy criticado en torno al, al alto costo económico. Sí, pero el tema del... El, el, el, porque es, es muy elevado, entonces... Sí, No, pero, pero eh, eh, Veloz, escúchame, el tema del bu, del muro no era tanto el costo, porque incluso ya Donald Trump está recaudando y sacando fondos de otras dependencias del Estado para construir su muro, es una, una, una sí, obra pues que, él, que fue, fue, de, fue, fue, puede fue parte de su campaña. ¿Eh? Se pudo interpretar como hasta un capricho personal. Eso no, no, no, no, no, no, no, no, porque de... espérate, eso fue promesa de campaña de Donald Trump. Ahora bien, el tema fue y la controversia que él quería construir el muro y que México pagara por él o pagara la mitad. Ahí fue que vino la controversia. Porque si él quiere construir su muro y el Congreso y, lo, y, y, y, y, su, y su partido y todo el mundo lo apoya y él busca su cuarto, él tiene su derecho de construir muros. Los muros, los muros. Son históricos y cada Ajá. país tiene derecho de, de, de colocarlo y nadie se puede sentir mal. Si no, fíjate, a nivel de local, a nivel de las personas, tú tienes tu casa y tú construyes tu muro y sí. tú le pones mal eléctrica y de todo, es lo mismo, tú estás cuidando tu casa. Donald Trump está en todo su derecho el gobierno de Estados sí, Unidos... Está en su derecho, pero sí. también... Ahora, lo, es, lo que él no puede... Es un presidente, Roberto, es un presidente un poco caprichoso. Sí, también sí, pero... Eh, no, no, déjame defender a mi amigo Donald Trump. Ah, bueno. <risas> no es que sea cap, cap, caprichoso, es una promesa de campaña, porque él... Y, por ejemplo, mira lo que está haciendo con, con TikTok, también. O sea, él dijo... Eh, vamos a hacer América grande de nuevo Am eh, eh, eh, eh, America eh, eh, again make America great, make, again. Make again, American great again entonces el tipo está en eso y él está cuidando los intereses como también empresario que es y de sus amigos empresarios cuidando sus intereses yo no lo veo mal yo no lo veo mal ahora dónde, eh, dónde yo lo veo mal en las políticas migratorias que eso se sí afecta incluso él como eh, hijos de padres inmigrantes a los Estados Unidos, no puede ser tan drástico como lo ha querido ser, ahora en cuanto a él proteger la economía estadounidense, yo estoy de acuerdo con Donald Trump, yo estoy de acuerdo con, con, con su muro, que si él lo quiere hacer, pagarlo él, amén, lo que él no puede hacer lo que él quería, que México pagara por el muro, eso es problema suyo mi hermano si yo tengo un vecino y yo le molesto que haga su muro del tamaño que quiera, mm. pero con su cuarto no yo, yo, yo no voy a pagar por ese muro Ahora bien, ahí está la realidad, señor director, colócame la foto de nuevo. Que con muro y sin muro, los delincuentes van a seguir. O sea Engenial, que señor. es un dinero de que él va a gastar de más. Así. Porque la gente no, no, la gente no se va a cargar más por un muro, la gente pasa... Y eso es, eso es histórico, esos túneles no es un invento de ahora. Ahí está, por ejemplo, el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán fue el papá de los túneles. Fue que comenzó y, y, y, y, y fue perfeccionado. De hecho, escapó de la cárcel por un túnel. Sí. ¿Eh? Entonces ya eh, eh, eh, los narcotraficantes tienen todos los cuartos del mundo y la bolita para hacer túneles eh, eh, a nivel como ese. Eh, el más sofisticado. Un túnel de 1.500 metros con de todo. Ahí nada más faltó que le metieran aire acondicionado. Y cuando viene a ver, le iban a poner porque todavía no estaba terminado. Miren los cables, miren la terminación de ese túnel. Eso parece un asunto de ingeniería eh, del, siglo, del siglo XXI o oh, sí. del siglo XXII. Bueno, Veloz, eh, seguimos aquí. Eh, ya casi estamos entrando a la segunda hora del programa. Les recordamos, Veloz, que hoy tenemos, hoy viernes, un eh, viernes relax, aunque hay tanta mm. noticia negativa, Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero un viernes relax es, que eh, tenemos a Joel Escoto, nuestro Joel Escoto, que Joel Escoto, tú me excusas, Veloz, es el artista que nos hizo el ginger oficial sí, de este espacio del toque del mediodía, ey.